Kik es una plataforma de streaming fundada por un antiguo usuario de Twitch especializado en juegos de azar que asegura estar cansado de perder el tiempo en la plataforma morada. Esto lo dice en referencia a los supuestos abusos cometidos por Twitch contra los creadores de contenido. De un tiempo a esta parte, los que más dinero generan del servicio son también los que tienen las comisiones de uso más altas. Esto, ha causado un gran descontento entre los más grandes streamers. En la mencionada plataforma, los creadores de contenido se quedan entre el 70% y el 50% de lo que generan. Esto genera bastante suspicacia entre los streamers ya que en muchos casos consideran que estas tasas por emitir en la plataforma son excesivamente caras para lo que realmente aporta Twitch. Además, a esto hay que sumarle que algunos contenidos que arrasaban en la plataforma ahora han sido totalmente vetados. Twitch ya no permite que la gran mayoría de, slots y casinos, actúen de mano de los streamers. Algo muy aplaudido por el público general pero que muchos creadores que se ganaban la vida con ello ven de una manera muy distinta. La diferencia fundamental entre una plataforma y otra son las comisiones. Trainlec, promete que los creadores de contenido se llevarán una cantidad increíble de dinero. Hablamos del 95% de lo que generen, a lo que habría que sumar las donaciones de las que se llevarán el 100%. Esto ha sido un auténtico canto de sirena que ha atraído a muchos creadores que han dejado claro que el dinero es lo primero. Estas políticas podrían cambiar con el tiempo. Mantener los servidores no es barato y tampoco lo es contar con un equipo de expertos que puedan mantener la plataforma activa y con constantes mejoras. Así como tener un equipo de moderación sólido que cumpla con la legalidad en cada país en el que se emita. Ahora que Kik está en fase de expansión es normal que sea sugerente. Pero habría que tener cuidado a futuro sobre si estos planes se mantendrán. Aún así es una oportunidad interesante para los apasionados a crear contenido para nuevas plataformas.